Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slay pintora y hoy traemos más Poké Noticias de Pokémon Sol y Luna. En este caso les traigo la información acerca de los eventos de Pikachu con gorras que se repartirá mediante código en los meses de Septiembre y Octubre de 2017 en Europa y América. Como ya anuncié en una Poké Noticia anterior, del 17 al 23 de Octubre del 2017 podremos conseguir al Pikachu con la gorra de Kalos. Está a nivel 17. Viene con el Aspicastal Z y con los movimientos Rayo Ataque Rápido con la Ferra y Vola a Voltio. Lleva la cinta Deseo.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 Pues nada, hasta aquí todo por hoy, espero que les haya gustado, denle like, si aún no estás suscrito puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en las siguientes noticias? adiós.